Bien, gracias, Francis, gracias a Yerjan, a los demás miembros del equipo de De Mañana, que nos permite llegar hasta sus hogares cada día. Acabo de enviar una foto a la tableta de De, de, de Mañana. Es una, una foto, adelante, póngamela, por favor. Es una foto del magistrado licenciado Viterbo Cabral González. Vamos a ver. Viterbo es... Eh, Actualmente acaba de ser designado en el día de ayer, ayer ayer lunes, sí. Eh, acaba de ser designado como, pro, ahí está Viterbo, acaba de ser designado como eh, procurador eh, general interino de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Viterbo Cabral eh, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Uaz, de los primeros grupos de estudiantes que egresaron como abogado de la universidad en el recinto San Francisco de Macorís, luego pasa a ser miembro del Ministerio Público en el 2004, eh, posteriormente en uno de los concursos pasa a ser, eh, bueno, creo que estaba todavía, sí, estaba todavía Radamés Jiménez ahí, pasa a ser eh, eh, procurador fiscal titular de Salcedo. Y eh, después del concurso en que se, que se designó a, a Eduard Pérez como el nuevo fiscal de Salcedo, Viterbo pasa como procurador de la corte con asiento en Santiago. Allí en Santiago permaneció un par de años y luego, eh, como acabo de informar, llega a San Francisco de Macorís como titular. Eh, también envié el, el, el, una foto del oficio, de, digo, del la resolución, ahí está, de designación de eh, Viterbo Cabral, un gran, excelente funcionario, gran muchacho, a quien tengo el placer de ser, de haber sido, pa, haber pasado por mis manos en la universidad y luego en la Escuela del Ministerio Público durante el proceso de su formación. Pienso que es una buena decisión porque es un individuo que conoce a todo el que se mueve en el ambiente, y además es una persona cercana a, a todo, O sea que muchas cosas que criticamos y que podrían, pudieran haber afectado la imagen de la Procuraduría, pues a partir de este momento cambiarán la visión y, y, de, y la cercanía que siempre es necesario entre este tipo de funcionarios y la sociedad para la que sirve. Así es que felicidades y salutaciones para eh, mi querido amigo, magistrado, hermano Viterbo Cabral González, procurador general interino de la Corte, titular interino de la Corte de Apelación de, la, eh, de San Francisco de Macorís. Yo estoy de acuerdo contigo y qué bueno y para su currículum y vida de Viterbo y espero que pueda cumplir con el rol que le es encomendado para San Francisco sí. o para esta eh, región. Sí. Pero San Francisco de Macorís no está produciendo incumbentes. ¿Cómo sí? Bueno, que a nosotros nos ponen, había una de la capital, había, y no es por, vuelvo y repito, es una crítica al orden de representación de nuestra propia comunidad. Ah, bueno. bueno, la designación interino de un procurador o de un fiscal es una decisión que toma el, depart el Departamento de Persecución del Ministerio Público o la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público. Eh, la Dirección de Persecución eh, hace una de, su, de la coctelera en que tiene la posibilidad de elegir, pues eh, toma la decisión del, del abogado, el magistrado, que mejor represente la línea de conducta que entiende debe mantener un procurador o un fiscal. Entonces, en realidad no tiene nada que ver con que aquí no se esté produciendo o no, sino básicamente con la decisión de alguien que es una decisión unipersonal. Ni siquiera es una decisión del Consejo, porque la ley le da esa facultad a la Dirección Nacional de Persecución. Pero bueno. Bien. Miren, con relación a las críticas que se ha, que se, que ha hecho Yerjan eh, desde el inicio del programa, con relación a lo que ha estado ocurriendo en la Cámara de Cuentas y, y lo del Ministerio Público, ah, en el sentido de que el presidente critica una cosa y el Ministerio Público de una vez se aparece con un contingente policial y hace un allanamiento. Eh, hay que entender que el Estado, los Estados, son un, un ente de equilibrio, debe haber un ente de equilibrio de sopesamiento entre una institución y otra. ¿Es realmente o son realmente todas las instituciones independientes entre sí? Absolutamente no. De hecho, la Constitución de la República prevé métodos y mecanismos de, eh, eh, de, de, de, de contrapeso. O sea, un método de contrapeso. Eso se ve en, en el sistema, pero también es una teoría eh, constitucional que desarrolla la tesis de que es necesario ese sistema de equilibrio y contrapeso entre los, los poderes. Entre los poderes, eh, por ejemplo, eh, ustedes ven cómo de alguna manera el poder ejecutivo, que está equidistante del poder legislativo y que está equidistante del poder eh, eh, judicial toma decisiones que tienen que ver con la justicia. Cuando, por ejemplo, eh, eh, eh, indulta a una persona, después que alguien recorre toda la fase del proceso, desde, desde el momento en que es apresado, que se le da una prisión preventiva, un arresto y luego una prisión preventiva y cae en la cárcel, se lleva a un juicio, se condena, eh, va a la Corte, se condena, va a la Suprema y la Suprema rechaza el recurso y ya es definitiva la sentencia. El Poder Ejecutivo entonces puede venir con una decisión de indulto y romper con lo que se hizo en todo el tiempo que, se, que transcurrió ese proceso. Pero lo mismo pasa con la legislación. Mientras la, el legislativo toma decisiones por ley, el ejecutivo lo puede hacer por decreto, que de alguna manera son disposiciones legales también. Entonces hay un sistema de peso y contrapeso. Nada es totalmente independiente y menos en el Estado. Lo que, lo que no debe haber eh, y lo que debe evitarse es una injerencia o intervención grosera, porque el Estado, el Estado es uno solo. Lo, lo, todas las instituciones del Estado, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que de alguna manera está bajo la sombrilla del Ejecutivo, son una unidad. Y el Estado tiene que funcionar en una misma dirección, porque sería muy, muy feo que el Estado, y sería muy pernicioso para la República y para la salud de la de la sociedad dominicana, que el, el Estado funcione cada quien jalando, como dice el refrán, jalando por su lado. Eso sería una, una, gran, una, una, una gran desgracia para una sociedad porque no, no sabríamos incluso eh, para dónde es que vamos. Eh, mucha gente ha abogado porque el Ministerio Público sea independiente. No es, no es eh, pecaminoso, no es malo que el Poder Ejecutivo tenga la opción como un asunto de contrapeso dentro del sistema constitucional de designar al Procurador General de la República o Procuradora General de la República y la mitad de sus adjuntos. Eso no es pecaminoso. El pecado está en que el Consejo Superior del Ministerio Público, que es el, el otro contrapeso dentro de la institución, actúe o se desenvuelva de acuerdo a lo que quiere el Procurador como pasó con Yanalain, por ejemplo, que todas las cosas que quiso hacer la hizo porque el Consejo eh, se lo permitió. Entonces, como no había nadie contestatario de hecho, eh, tengo que relatar aquí algo que pasó durante las elecciones del último Consejo y fue que Víctor González, el procurador de la Corte de Santiago, que había sido consejero eh, en, en, los, en el último periodo en que estuvo Radamés Jiménez, había sido consejero Decidió volver a lanzarse y dijo en un momento dado que él iba a, él iba a convertirse en el ente eh, contestatario del consejo porque él notaba que el consejo se había eh, convertido en, en, en un cheque en blanco para el procurador, que también lo fue él cuando fue consejero, un cheque en blanco de Radamé. Eso está claro. Pero ahora en este momento quiso asumir una posición diferente. Y entonces, Tú sabes lo que hicieron la gente de Jean Alain, el propio Jean Alain, que comenzó a llamar y a, y a meter presión con la finalidad de que no pasara. Y Víctor no pasó, sacó la peor, yo no creo que sacara ni siquiera voto para decir, sacó tanto porque da vergüenza. Un hombre que fue consejero, que es procurador de corte, en, hasta en su propia corte tuvo gente que no votaron por él. Entonces, eso sí es pernicioso. Por, pero el equilibrio que debe haber entre los poderes, yo pienso que es una manera de mantener el sistema. Así es que, gracias, muchas gracias. Vamos a okay. vamos a continuar, vamos a los WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, así tenemos es. algunos.